Solo imagina que el Alfa, el Jefe, ha sido cristiano desde el inicio de su carrera. le RD presenta, el Alfa, el Jefe, a la Lava, Deluxe Edition. Vine, vine, háblate de Jesús, Jesús. Él lo es todo, el vino del cielo. No hizo el alca, no hizo el alca, no hizo el alca. Le, le, le, le, la Biblia, le, le, le, le, le, la Biblia, le, le, le, le, le, la Biblia. Voy predicando en un Lamborghini, voy predicando en un Lamborghini, llegó el moreno, predicador, llegó el moreno, predicador, llegó el moreno, predicador, lo salvo del infierno y lo mando para el Señor. Como yo reprendo, no reprendo. Yo reprendo, no reprende nadie yeah.